club, cancha deportiva y todo lo que usted necesita. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en este programazo. De Dios seguirá siendo fiel por Fuego TV, el canal del pueblo, el toque de queda de esta hora de 6 a 7 de la noche cubriendo toda la región del Cibao y su municipio y donde llegan las señales en los diferentes estados de los Estados Unidos así es que estamos aquí también eh, bendecimos a cada uno de los que están conectados ahí las redes calientes en esta hora lo bendecimos a todos en el nombre de Jesús y para nosotros es un placer pues tener con nosotros acá eh, el adorador eh, Luis Full. vamos Luis De mi satanás. Oh. Vete y no vuelvas más. Oh. Yeah. He sufrido y ha hecho tanto daño por... que era un bacano y era un payaso más. Pero vengo a decirte que todo cambió. Cristo en la cruz a ti te venció. Todo mi pecado Él lo perdonó. vengo a hacerte como mi salvador. Y ahora puedo brincar, puedo danzar. En nombre de Jesús puedo glorificar. Ya no soy un esclavo más. El espíritu me dio libertad. En tu trampa yo no voy a caer. Conmigo ya tú no vuelves a jugar. El espíritu de Dios no es en mí por siempre. De ti no vuelvas más. En tu trampa yo no voy a caer. Fáltate de mi satanás. oh. Betty no vuelvas más, oh. Hey, yeah. él jugaba conmigo como fichas de ajedrez manipulándome. Ya no sabía qué hacer, viví una vida desesperada y sin rumbo.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 Conmigo ya tú no vuelves a jugar El espíritu de Dios en mí por siempre De ti no vuelvas más en tu trampa yo no voy a caer Conmigo ya tú no vuelves a jugar El espíritu de Dios en mí por siempre Apártate de mi Satanás La presencia de Dios hey, yeah. La gloria de Dios Vile mm. Jeralca Nas La presencia de Dios Bien, tremendo, tremendo Tremendo, yo creo que no hay duda Yo creo que eh, una canción que va a llegar lejos, eh, tremenda canción, y para estos tiempos creo que encaja muy bien eh, la situación que estamos pasando, los ataques, y todo esto. Una, si usted escuche bien esta letra, dale tus redes sociales nuevamente para que... Eh, Aleluya. Dale sus redes sociales para que la gente te siga. Gloria a Dios. Para que la gente te siga. Yo bueno, de gran bendición. como lo estaba diciendo, me pueden buscar en YouTube como Luis Full y en Instagram como Luis Full Oficial, ahí es que estamos, para la gloria de Dios. Qué bueno, Luis, estos minuticos que nos faltan nos vamos a quedar aquí de pie, para allá luego unos cuantos minutos ya de pedir el programa así mismo de pie. Eh, bendecimos a toda la gente. Sí, ahora sí llegó la hora de los saludos. Bendecimos a toda la gente que nos sigue, eh, tantos en los Estados Unidos, en los diferentes estados, allá los bendecimos a todos. Un abrazo en Florida. Quiero saludar a la licenciada Milady Mejía. Muchas bendiciones, un abrazo para usted y lo suyo, la gente que nos sigue desde New Jersey, un abrazo desde aquí para cada uno de ustedes. También bendecimos a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, mi hermana Eva, desde Cuba, un abrazo desde aquí, también en Colombia, mi hermano José Orián, un abrazo, la gente que nos sigue a través de las redes, que siempre están ahí conectados con nosotros. Aquí en la República Dominicana, pues bendecimos de una manera poderosa a la gente que nos sigue a través de las redes en San Pedro. De Macorís, también a mi hermano Felo en Atomayor de Rey, mi hermano Ale Peraltas en la capital dominicana. Saludos, un abrazo, eh, esperando que todo esté bien por allá. También queremos bendecir a la gente que nos sigue aquí en la ciudad de Santiago, la hidalga ciudad de los 30, caballeros. Eh, queremos saludar a. El perito Payano, fiel seguidor nuestro en Alto Mayor, que siempre está ahí conectado con nosotros a través de su televisor. Muchas bendiciones, un abrazo desde aquí. Quiero saludar también a mi hermano Rafael Chemilo en los garajes. Muchas bendiciones, Chemilo, fiel seguidor y también quiero saludar que esa no se puede quedar porque eh, inmediatamente nosotros pues eh, nos conectamos, ella se conecta con nosotros y cuando eh, le pasan dos o tres minutos dice que le cogió el tarde eh, un saludo muy especial un abrazo para mi amiga eh, Sonia Severino que nos sigue desde eh, Alemania eh, un abrazo fuerte para ti Espero un día pronto que podamos reunirnos cuando tú vengas aquí al país. Eh, así es que te bendecimos a ti a lo tuyo y te queremos aquí desde RD. Así es que también la gente que nos sigue en Puerto Rico, eh, muchas bendiciones para mi hermana Nevita La Santa. Si estás en Puerto Rico todavía porque vive cogiendo un avión y dejando otro. Saludos para ti, un abrazo desde aquí. DDRD. También quiero saludar en los cerros de Gurabo a una amiga también que siempre pues, está ahí eh, con nosotros, eh, Selena la Reina, en los cerros de Gurabo. Un abrazo desde aquí para ti saludamos a todos a lo largo y a lo ancho de los que nos siguen Amen. aquí a, a nivel de toda la región del Cibao con su municipio, los saludamos a todos, gracias mil, sé que están ahí, hay muchos que no nos conocemos pero esperamos que pronto nos podamos ver y conocernos, será una gran bendición yo sé que Dios está haciendo cosas terribles Yo sé. Este contenido está llegando a mucha gente en esta hora. Gracias a Dios y a las señales de Fuego TV, el canal del pueblo. Señores, sin lugar a dudas, somos el toque de queda de la tarde de 6 a 7 de la noche. Que no le quepa duda a nadie de la televisión de la región del Cibao. Qué bueno, eh, Luis, que haya estado con nosotros en el día de hoy. Que haya estado con nosotros en el día de hoy. Para nosotros ha sido una bendición tener con nosotros a Luis en el día de hoy. Una palabra ya final, que nos vamos a despedir. Amén, amén, gloria a Dios. Eh, no, le damos gracias a todos aquellos que están conectados a través de las redes. Un abrazo fuerte, se le quiere de gratis y le solto que Jesucristo es la solución. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es por él Así que, pues mañana, conéctate Nuevamente, pues estaremos con ustedes en un programa similar a este Dios seguirá siendo fiel Por Fuego TV, el canal del pueblo No te lo pierdas